hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a armas en conciencia un programa creado generado para ti para que puedas encontrar esa luz esa conexión interior para que te des cuenta que realmente sabes y que todo, toda la información reside en tu interior el día de hoy tenemos eh, una una gran invitada, que la verdad es que a mí me encanta la manera eh, en que ella, ella trabaja, bendiga, la manera si en que Dios. ella está haciendo todo, la manera en que ella comparte su sabiduría. Eh, tenemos aquí nuevamente a Rosario, ella es biodescodificadora. Ella eh, pues ha, se ha dedicado, se ha dado la tarea de, de poder ir eh, preparándose eh, para poder apoyarnos, ayudar, a contribuir al mundo eh, con toda su, su sabiduría y, este, y todos estos cursos de, de biodescodificación. Hola Rosario y saludos hasta Monterrey. Hola, ¿cómo estás Maggie? Bien, bien, gracias. Estoy aquí Maggie. de nuevo en tu programa. Gracias, bienvenida, eh, pues por acá, eh, pues preguntando y, y, este, y teniendo como un poquito más de de querer saber eh, con respecto a, a este tema, que, que es la biodescodificación. Primero, para todas las personas que no saben qué es biodescodificación, que, que tal vez lo han escuchado un poco o no saben muy bien de qué se trata, cómo, cómo poderlo abordar, eh, ¿qué, es, ¿qué es biodescodificación para ti? Vamos a decir que es un método en el cual este, accedemos eh, con el conocimiento que tenemos que tenemos en relación a, esta, a este tema, a esta, a esta biodescodificación, acceder al inconsciente de la persona para que se dé cuenta y se, y se transforme conscientemente en el, y conozca eh, ella misma, esa persona, qué hay detrás de lo que le pasa en su vida. ¿Por qué porque no puede tener pareja? ¿Por qué tiene un síntoma? Este, ¿Por qué no puede ser feliz en la vida? ¿Por qué no se le dan las cosas? Entonces, un acompañamiento a la persona para que tome conciencia del para qué le pasa lo que le pasa. Y normalmente están, eh, vamos a decir, urgamos a hacer un análisis, hacemos ese, ese acompañamiento desde de reconocer si ese motivo de consulta se encuentra en su niñez eh, o en otra sección que también este, vamos hacia allá y analizamos en cómo está relacionado con su madre cuando estaba en su vientre, se llama Proyecto Sentido. Y, y lo otro que para mí y en mi experiencia es de donde provienen todas las cosas, es el del árbol genealógico. ¿Qué memorias trae del árbol genealógico que te pueden estar afectando a ti en relación a ese motivo de consulta? ¿Y de quién te provienen? Entonces hacemos una terapia de, de, de desprogramación, de, de liberación de memorias, etcétera, etcétera, con unas herramientas que tenemos y utilizo para, para que esa persona vaya sacando esas carpetas del inconsciente y las pase a su consciente y ya no les afecte. Es así en grandes rasgos. Sí. Sí, sí, no, y aparte, eh, digo, ahora sí que dijiste grandes rasgos, pero realmente, <ríe> son sí, tú hay esa, libros, es el... libros, de... <ríe> sí, es demasiado no. lo que tienes que aprender y saber, y sobre todo para que tú te des cuenta, sí, claro que si no lo descubres por ti solo, y yo a veces me acompaño con alguien, porque en, en algunas... En algunos contextos no doy con esa, con esa respuesta que tengo que obtener para sacar esa información de mi inconsciente y ser libre de esa, ya sea yo y, o mi descendencia. ¿eh? Si yo veo, por ejemplo, que alguno de mis hijos se ve afectado de alguna razón en su vida amorosa, en su vida financiera, etcétera, yo puedo acceder a mi clan a mi información, verdad, para saber o sea, qué es lo que le está afectando y yo puedo trabajarlo por ellos. Ah, eso es muy buen punto. Eh, porque hay diferentes eh, Versiones. Pues, técnicas, terapias, ya, personas sí. que, que de pronto te dicen, no, ¿sabes qué? Es que eso tiene que ser directamente con la persona, no, no, podemos trabajarlo. trabajarlo. Eh, bueno, ahora que, que me dices... Eh, sí, pues, en sí. ciertos aspectos solamente por ejemplo Ajá. con mis hijos y hasta con mis nietos pero no, puedo con mi yerno mi nuera con mi esposo, no. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. tiene que ser mi, mi sangre y mi sí, por la por el tema de generacional, ¿no? Exacto. Un y, tema yo generacional. Los, y yo liberarme de lo que traigo de los ancestros. Uh -huh. Que me vivir en una plenitud. O sea, no quiere decir que termine en tal momento con todo lo que traigo. No, para mí no es así. Es lo que traigo me deja de afectar y yo vivo mi vida. Se me presenta otra situación en cualquier contexto de, de mi vida y entonces digo, ok, lo trabajo, pero no okay. quiere decir que una cosa que trabaje ya voy a ser libre de todo, no, sino simplemente me va a permitir seguir avanzando. Claro, es cada vez ir teniendo más conciencia de que Exacto. somos como yo siempre lo visualizo como que todos estos temas como si fuera una un hilo, este una madeja de hilo toda enredada y que, que conforme le vamos jalando el hilo pues ya se va dando uno cuenta no de, de cómo tan enredado está el, el asunto. Exacto, exacto, exacto. <ríe> Y bueno pues ya tenemos aquí bastantes personas eh, conectadas y eh, pues vamos a, a platicar, el día de hoy pues te trajimos porque queremos saber más sobre papá, cómo influye en nosotros y cómo es que papá eh, tiene toda esa información eh, que nos está pues ahora sí que la vivimos de una manera inconsciente, que hoy es lo que estamos hablando, que, bueno. que de alguna manera hay algo en mi interior que no, que no avanza, que me gustaría que las cosas fueran de otra manera, que, que vivirme de otra manera y me siento esa es incomodidad, pero no sé de dónde viene. ¿Qué influencia tiene papá en mi vida? Bueno, mira, así para, para sentar un poquito las cosas y poner las cartas sobre la mesa, este... No es una generalidad que nos afecte siempre eh, de lo que vamos a hablar. Siempre yo escucho a la persona y voy y voy, busco las carpetas según mi experiencia, mi experiencia de dónde pues está el origen. Más, lo que papá nos puede estar afectando, sobre todo a las mujeres, es más. ¿Por qué? Porque, bueno, el papá en general para todos los hijos nos muestra... Autoridad, protección y prevención. Uh -huh. y Una de esas cosas le falla a él, vamos a decirlo así, por sus cosas, ¿verdad? Por su forma de ser, por las memorias que trae, por su proyecto sentido, todo eso, o por su niñez. Vamos a, vamos a poner que él sea una persona que no fácilmente se le dé el proveer a la familia. Ok. Pues vamos a suponer que es el caso ese y viene una persona hijo o la madre o la esposa, perdón, a sustituir esas, esa situación. La madre se vuelve, la pareja se vuelve la proveedora o un hijo se vuelve el proveedor conforme vaya creciendo. Uh -huh. Ahí ya desajustó todo, se desajustó todo el, el equilibrio de, vamos a decir, de la energía como debe de ser. Padre con esas características, autoridad, prevención y protección, ¿sí? tanto a la, a la esposa como a los hijos, dentro del núcleo familiar. Entonces yo todo inconscientemente puedo asumir, puedo aliarme, vamos a decirlo así, con uno de los dos. Uh -huh. Pero lo que, todo lo que diga es inconscientemente. Sí, de manera inconsciente ves sufrir a mamá y exacto. quieres apoyarla, ¿no? Corres a apoyarla. Sí, eh, o, o ves que, no sé, mamá eh, hablaba muy mal de papá y se expresaba, tenía expresiones muy malas de papá. Y entonces tú dices, no, es que mi papá no debe de ser así. Yo creo que mi papá es diferente a lo que mi mamá me dice y guarda cierto rencor o resentimiento con tu madre. Y todo lo que acabas de decir lo haces inconscientemente. Sí. Tú no te acuerdas que hayas dicho eso. A veces sí, porque ya creciste un poco más y te acuerdas. Más es una alianza, le llamamos alianza de amor, vamos a decirlo así. Hay, hay una, un contexto que manejamos en psicosomática clínica, que es la incorporación emocional. Vamos a suponer que hay una, unos padres y yo a mis padres los veo, este, a mi papá muy agresivo, verbalmente con mi mamá, eh, mamá sumisa o se viven peleando y todo entonces yo me alío con alguno de los dos el, normalmente también tiene que ver el género que soy uh -huh. si es, yo, es, mi primer amor mi primer amor es mi padre el primer sí. amor de vida uh -huh. y para un hijo varón el primer amor de la vida es la mamá ah, ese según Freud ¿verdad? más a veces hacemos eh, la, la alianza de amor al, eh, inversa. Uh -huh. Es decir, con papá yo hago un eh, Electra según Freud con mamá, si soy mujer con mamá el niño varón hace un Edipo pero a veces son Edipo invertido o Electra invertido, es decir hago un Electra invertido, me alío con mi mamá y me, a, a, me enamoro o me, vamos a decirlo entre comillas me alió con mamá y estoy al lado de ella fielmente y siguiendo por las circunstancias que se vive en mi estructura familiar. Sí. Eso me afecta a mí, eso es de niño, me afecta cómo voy a ir por la vida. Una de las cosas que más afecta es las relaciones de pareja. Y estoy hablando de la niñez. Uh -huh. No te estoy hablando. De qué sintió y qué vivió mamá cuando yo estaba en su vientre en relación a mi papá, cómo estaba su ambiente económico, cómo estaba mi papá de buen proveedor o no buen proveedor, o de que me protegió o no me protegió, que también me, ya cuando nazco ya traigo todo eso este, intro, introyectado. Más no se diga las memorias que traigo de los ancestros. Sí. Y, si soy doble, esto es decir, al ser doble, decimos que traemos la memoria del ancestro. Si sí, soy doble de una bisabuela que fue muy sumisa y a lo mejor yo vengo a ser sumisa y sigo con el mismo y no quiero y quiero otras cosas para mí y no, y no sobresalgo. ¿Pero por qué? Porque es muy fuerte una memoria y una fidelidad. Si la niña nos afecta, imagínate lo ancestral y lo del proyecto sentido de mamá, pues mucho más. Entonces yo ya traigo una, unas cosas estructuradas, no nazco libre. Sí. Y son esos temas, esos temas dormidos que, y que de repente tal vez ya ahí hay, hay algo que se está resonando porque a lo mejor mamá ya nos ha platicado cosas que, que vivió durante su embarazo y no sé, ay ah, tu papá se quedó sin trabajo o tu papá todo el tiempo estuvo este, eh, llegando muy tarde de trabajar este, tomado. Familia, tomado, no me veía, no hablaba conmigo. Este, tuvimos muchos problemas, ¿no? O, o por ejemplo, no sé si te influye esta parte de perdió a sus papás, eh, ¿no? A los abuelos ¿no? Algo que yo, algo que veo mucho y este es una cosa, vamos a decir de, de sanar lo que traemos con papá o con mamá sin ver nada de lo que traemos es tomarlos a ellos, por simplemente tomarlos, se, llama, se dice así mucho en Constelaciones Familiares. Tomar a mis padres tal y como son, lo que hayan hecho, lo que no hayan hecho, lo que me dieron, lo que no me dieron, desde el ser adulto, porque el niño interior que está en mí, ese no puede con eso. Entonces, tomarlos es tomarlos a los dos por igual. Desde el ser adulto se puede con conciencia. Pero si no se puede, tienes que ser apoyado, ¿verdad? Sí. Una, una herramienta que te ayude a sobrellevar eso, a soltarlo, porque hay que sacar esa carpeta del inconsciente. Y, y es bien curioso porque tú preguntas, ¿no? En, en sesiones y seguro te ha de pasar a ti también, oye, ¿y la relación con tu papá cómo es? Perfecta, me llevo muy bien con él, lo amo, lo adoro, o... Es de oración, y siempre hablo de él. Sí, o no estuvo, ¿no? No estuvo, no sé sí. nada y, y no, no me importa nada de él, ¿no? O sea, nada. Todo no. eso afecta, todo eso afecta porque al fin y al cabo son los que nos dieron la vida. Hace, en una de las sesiones que tuve, este, me dice, es que la persona es una mujer, me dice, es que ya renuncié al trabajo porque mi jefe, este, yo me sentía por, muy impulsada por él, pero también así como que sentía Dice, no, ya, ya nueve años trabajando ahí, ya no quiero. Ya no quiero lo mismo con mi jefe. Digo, ¿y qué diferencia hay de tu jefe y de tu papá? Y empieza a llorar. Se digo, ¿te diste cuenta? O sea, con su papá no lo tenía. Y la vida le muestra esos seres, ¿verdad? Que nosotros le llamamos líneas maestras, que también se nos presentan en la vida para impulsarnos, para hacernos ver nuestras carpetas que tenemos que solucionar. No, no es casualidad que lleguen a nuestra vida las personas que llegan a nuestra vida. Si nos diéramos cuenta, aprendiéramos la, la situación y pasábamos la prueba y el que viene. Sí. Es de verdad. Más que no somos conscientes. Y entonces de ahí trabajamos con papá. Sí. Eh, y, y, y es lo que te digo. La persona viene y según lo que me diga, cuando me lo diga, ya sabemos por dónde, ya sé por dónde lo voy a llevar, la voy a llevar para que empiece a sanar. Avanza, se trunca de nuevo en algo que, le, que ahora pues, no se había dado cuenta, viene sí. si quiere a una segunda cita, porque yo no pongo otra segunda cita a fuerza, no, es según como tú vayas necesitando, o según lo que me diga tu inconsciente. Entonces viene y se trabaja lo que en ese momento trae. sí. Lo que está ahí como en la superficie, ahí. Entonces nada más es como jalar esa, esa situación que está ahí, este, pues digamos que en nuestro inconsciente, ¿no? Tú, tú abres esa puerta y jalas esa información que, que está ahí este, dormida y que al traerla a esta parte ya más consciente, entonces es como, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba esa... Sí, ahí esa está. Situación. Solo que yo siento que, por ejemplo, que que como si estuvieran eh, una tras de otra y primero hay que sacar esta y luego la que sí, y luego la que sí, sí si se da cuenta la persona. Si lo explico, o oh, si toma terapia, porque hay mucha gente que no tomamos terapia. Entonces, este, eh, y, y entonces, ¿por qué no saca primero esa? Si eso la va a llevar a la persona, sobre todo, a ser buen proveedor, a, ser, a, a lograr, porque papá, eso es, eh, es lo que nos cimienta, salir a la vida, a lograr nuestras metas y nuestros éxitos. Es como si nos llevara de la mano inconscientemente a, lo, a tener nuestros logros. Sí. Fue casa. Porque la que me hace eh, tener la abundancia económica es la madre. Uh -huh. Yo no solucioné todas las, las situaciones que traigo, que no sé cuáles, ni sé cuáles me están afectando, con mamá y papá no, no logro eso que me hace falta en mi camino de la vida, en este momento que estoy pasando, ¿verdad? Porque luego vienen otros y así. Entonces, este, es importante es empezar a tomar conciencia. Entonces, ese es el, el, el contexto principal. Sí. ¿Cómo es, ¿Cómo es que papá me cimienta? Me cimienta en esas tres cosas, en la autoridad que yo puedo tener. En, en, en la prevención que yo puedo tener o ser buen proveedor y en la protección que yo puedo dar. Si soy mujer, de yo, de mí hacia los hijos. Si soy hombre, de mí hacia la familia. Así es como que en ese contexto, ¿sí? Sí, entonces también ahorita se me viene a la mente como ejemplos de que si un hombre como tal no está bien con papá, entonces, tampoco puede proveer a su familia. No. Y te voy a decir por qué. Porque quizás hay una, sigue, siguen en esa etapa de la niñez, no de la niñez, es hasta los tres años, ¿sí? O sea, cuando naces, a, naces mujer y existe y empieza a existir el, el amor de padre a hija. Si eres hombre, empieza a existir, vamos a decirlo así, de madre a hijo. Uh -huh. ¿Sí? eso es naturalito y arcaico y así será. ok, pero cómo me afecta a mí, pues en las relaciones de pareja porque cuando yo me ando buscando una pareja o se me da una pareja casi siempre voy a buscar a mi madre si soy hijo y a mi padre si soy si soy uh -huh. mujer ¿sí? o a alguien del clan, pero eso ya sería otro tema así, este, eh, extra, verdad más que también afecta entonces, si ando buscando lo mismo y no tengo una buena relación con mi madre o con mi padre, pues no se va a dar o me va a dar lo mismo. Más hay situaciones que le llamamos nosotros que reparo y consigo a mi padre mejor, como buen proveedor, como protector, sí, pues uh -huh. se da. No, siempre se da No, es, que eso sería lo claro. ideal, ¿no? Podría ser sí. sí, en contra de eso. Sí sucede, por ejemplo, de muchos hermanos, hermanas, alguna le toca o alguno les toca, alguna de las mujeres todas les toca igual. Sí, todas están divorciados todos están separados, o hay alguno que sí, pero bueno, no sabemos, este, tenemos que analizar cada pareja. Entonces, ese primer amor tenemos que superarlo. Porque de niño, el de, el de ser un niño recién nacido. Entonces, como hay una manera? Primero, conscientemente haciendo, poniéndome, si soy hombre, al lado de mi madre como niño. Perdón, al lado de mi padre. Uh -huh. Es para tomarlo a él. Sí. Figura protectora, proveedora y de autoridad. Y no al lado de mi madre. Uh -huh. Porque situaciones de que empiecen situaciones entre papá y mamá, por las cuales nosotros como hijos nos salíamos con papá o con mamá, dependiendo que seamos, ¿verdad? Sí. Entonces, según el contexto familiar vamos a, a elegir ahí, pero por nacimiento así es. Mujer con papá, niño con mamá. Sí, niño varón. Uh -huh, uh -huh. Entonces la cosa es de esa manera imaginándonos de bebés, de niños antes de tres años, Niño, niño varón al lado de papá y lo Ajá. como haya sido, no soy quien para juzgar que si no estuvo, que se abandonó a mi madre, que si era tomador, que si, que si no proveyó, que si etcétera, se fue y abandonó a mi madre, etc. Sí, etcétera. se fue. Nada de eso, tomarlo y ponerme al lado de él. Y, y por ejemplo también temas de que no te reconoció o que no te dio el apellido. Sí. Sí, por eso digo, empecé la plática eh, diciendo, hay que tomar a los padres como haya sucedido su historia. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ellos, para que les haya pasado eso, que yo vi, que yo viví, ellos vivieron eso y aún más cosas. Por el cual ellos hayan eh, vivido como padres para mí de esa manera. No tuvieron amor, no pueden dar amor no tuvieran un buen modelo de pareja, no pueden ser modelo de pareja ni de padre ni de madre para los hijos. No lo que no tienen. Sí, totalmente. Y Así. no lo puedes vivir hasta que tú te pones en sus zapatos. Y hay una técnica en la cual se llama, poner, se, se realiza para ponerte en, el, en, el, en sus zapatos y que tú sientas como eran, para poder que puedas comprender. ¿Por qué papá o mamá es así? Sí, de por qué, eh, comprender un poco y asimilar el de por qué actuaron como actuaron, o por qué decían esas palabras, ¿no? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no me vieron? Etcétera. Porque desde cuando tú empiezas a sentirlo, cuando estás en su posición de ellos, en lugar de papá o de mamá, tú te das cuenta. Y el amor incondicional que es, para llegar a eso, es la comprensión entiendo con el sentir, cuando estoy en postura de mi papá o de mi mamá, cómo se sentían ellos. No, pues, no me queda otra, no hay armas con las cuales yo pueda ir contra ellos. ¿Sí me explico? No hay situación que yo diga, ok, a menos de que de plano tenga que hacer más trabajo personal, ¿verdad? Porque sí, eh, perdón, se me algo me llegó. Este… Eh, eh, tiene o sea, algo que superar más fuerte en relación a los padres y wow. mencionabas algo que es como, import bueno todo es importante pero esta parte en este momento eh, creo que es bueno mencionarlo que es esta parte del éxito el, el éxito te lo da papá pero qué sucede cuando hay personas que Ah, en apariencia son exitosas pero no se sienten exitosas es como un no tener derecho a ser exitoso y eso en el inconsciente es, casi siempre es una carpeta o un, algo que solucionar transgeneracional uh -huh. entonces hay que ir a trabajarlo con el ancestro o con esta memoria que afectó porque puede estar reparando una falta de éxito y él tiene éxito, pero no se siente con suficiente éxito, o siempre quiere más, no, no, no lo siente que es suficiente, o simplemente no valora. Y no tiene éxito en otras cosas, porque muchas veces tienen éxito, como dice por ahí el refrán, en lo económico, pero no tienen éxito en la pareja. Entonces había que ver todo el contexto de las, de las historias familiares, cómo me están afectando. Sí, y esta parte, por ejemplo, ¿qué influencia tiene papá en la parte amorosa y en la parte económica? O sea, que puedes tener éxito en la parte económica, pero no en la amorosa. Mira, en, en la económica a lo mejor soy una mujer, ¿sí? Porque papá me enseñó o tomé de él, el, o sea, a, a, aprendí bien inconscientemente cómo lograr las cosas fuera de mi casa, ir a lograr el sustento. Más sigo, vamos a decir entre comillas, enamorada de como mujer. Ajá. Entonces, esa es de la etapa de, de masida hasta los tres años. Y entonces, voy, no necesito un hombre a mi lado. Porque ya lo tengo. Esa es una de las cosas, ¿sí? Oh. Cuando... eso está fuerte. Me llegó fuerte, Maggie. Sí. La otra es, ¿por qué no? Como mujer no tengo mi pareja a mi lado, que te digo, tengo éxito, gano suficiente dinero, pero yo puedo, porque a lo mejor hay una memoria en el árbol de mujeres que se quedan solas porque se murió el esposo, porque la dejaron, y yo vengo a, a, a yo lo puedo sola, yo logro ser la proveedora, y además no quiero hijos, ¿sí? Pero la historia que viene esa a Solucionar tiene y cada persona que llega al consultorio, ¿sí me explico? Sí. No, que lo que digo, algunas personas les puede hacer clic, a otras dicen, no, pues eso no, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Ajá. Sí, hay quien le como? resuena esta historia no. y hay a quien no, pero cada quien, cada persona tiene su tema y cada quien eh, lo está viviendo, experimentando de, de cierta manera. Sí. Eh, y por ejemplo, enfermedades en relación con, con papá, Ok, ahorita te comento eso, no más quiero decir esto. Sí. Okay, el hecho, ay, se me fue, la, la tener, de tener pareja, es, yo te decía, con mi padre, también un modelo fuerte que tenemos de hacer pareja es cómo fueron ellos como, como pareja. Uh -huh. Entonces yo no, claro que no voy a querer tener una pareja si ellos se veían peleando, si sí, me alié con mi madre porque ella la golpea, él la golpeaba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Era otra cosa lo que te iba a decir, pero bueno, ahorita parece. Por algo se sí fue. ¿Sí? Entonces, enfermedades en relación a mi padre. Mira, si yo no tengo éxito, ¿sí? Eh, vamos a suponer, voy hacia afuera, por ejemplo, puedo retener líquidos. Todas las cosas de no lograr, la mayoría están y afectan o pueden afectar el riñón, pero te digo, cada persona tiene su historia y a cada persona le va a enfermar en una parte del cuerpo, dependiendo de la historia familiar, dependiendo de cómo es mi relación con papá o con mamá, etcétera, etcétera, es como voy a, y cómo toma yo, y cómo yo tome las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el papá no es buen proveedor o cuando el papá se queda con todo y está así como esto es mío, yo no lo reparto, no si sí me explico, si sí lo tengo. Y si no lo tengo, no lo he logrado también. Entonces pueden estar mal los riñones, piedras en el riñón, este, empiezan a perder el funcionamiento, etcétera, etcétera. A lo largo, son enfermedades de cuentagotas. Es decir, se va llenando, hasta que se llene la jarrita, no se da de la noche a la mañana, vaya. Sí, sí. Aunque, ah, okay. te digo, por eso tengo que ver la historia de la familia, porque No quiere decir que no haya. No quiere decir que no haya esa, esa carpeta de que sea inmediatamente, ¿sí? O de imprevisto. No tenía nadie, a la noche, a la mañana tengo. Porque se llama, eso se llama, este, oh, Se me acabo de ir. Eh, tiene que ver con una, una fecha predeterminada este, y que se cumple junto en una memoria en relación con un ancestro. Sí, se llama algo así de adversario pero creo que no se me viene la palabra. Eh, con un ancestro y se me activa mi síntoma o se me activa mi, la, eh, eh, el, el mismo, la misma historia. Uh -huh. Y entonces yo no tenía nada ayer, pero hoy yo no sé por qué amanecí así y me empieza a afectar. Tanto el síntoma como la situación, etcétera, etcétera. Sí, me... Y se alía por completo con, con papá en, en esa situación que él vivió y sí. estoy volviendo a repetir lo que él, ¿cómo dices esa parte que Síndrome de aniversario. ¿Qué? Síndrome de aniversario, ándale, síndrome de aniversario. Uh -huh. Entonces fíjate, otra enfermedad que puedo tener con papá, por ejemplo, puede ser o en relación a, mi, a la ausencia de mi padre o situaciones de con mi padre, la que sea, eh, tengo resentimiento, no me gusta cómo fue con mi mamá. Eh, como fue en la casa, se fue y nos dejó, etcétera. Por ejemplo, puede ser la psoriasis. Pero te digo, tengo que ver la historia de la persona. Porque sí. la psoriasis es una enfermedad de la piel y la piel, la epidermis, tiene que ver con historias de separaciones familiares. ¿Sí? A veces en la cabeza o que se te cae el pelo como rosetas que también puede ser por, por historia, por estrés, perdón. Pero tiene que ver, la cabeza tiene que ver con la cabeza de la familia, que es el padre. Wow. ¿Sí? Sí. También depende de donde inicie el síntoma. En el caso de la psoriasis, es la carpeta que hay que solucionar. Por ejemplo, si te sale psoriasis en, el, en, en, en las muñecas o en las manos, puede estar con la separación en relación a tu trabajo. O con lo que te quisiste separar de la historia familiar del clan en relación a lo que se hizo en el plan. Uh -huh. Sí, y ahorita me hiciste recordar, hace algunos meses, me acuerdo que publiqué que había dicho, me pegué en el dedo chiquito del pie, ah, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí. Y, que te, y me dijiste tú, a ver, ¿cuál y cómo? Y, y como algo tan pequeño, algo que nosotros consideramos insignificante de haberse uno pegado en el dedo, no recuerdo ahorita, creo que fuera izquierdo, chiquito, y empezamos a ver que eh, había tenido como una molestia, un enojo antes y entonces ahí salió como todo y como esa situación tan pequeña es eh, que tiene que, que vivimos así en, en este momento eh, tiene una conexión muy profunda y que es algo que es muy sencillo a mí se me hizo como algo es que es increíble sí. Increíble. fíjate cuando yo tomé en los cursos de, de bioneuromoción biodescodificación con mi maestro Andy Corbera, este eh, me iba a, ver, a regresar después de 10 días al día siguiente de México, de Guadalajara y dije yo, llegando voy a juntar a toda la familia les voy a explicar todo esto para que también empiecen a entender para que pues no nos enfermemos y todo eso, oye, empezaron mis dedos, mi dedo izquierdo el, el dedo gordo y el dedo, el de enseguida del pie a, a calambrarseme pero, pero bien fuerte y dije a ver, a ver, a ver, y pues yo acababa de aprender todo eso, dije a ver no, tiene que ver, o sea, mi función, como cumplir una función materna con mis, todos mis colaterales, el de, que sigue del dedo gordo del pie, dije, no, a ver calmada, tú no vas a tener que hacer nada, el que quiera hacer, que quiera saber, se va a acercar a ti, el que no, no. Y se me quitó el calambre, porque estaba bien fuerte, dije, no. Calmada, calmada. Sí, sí, sí, y y me, cuesta, me cuesta mucho trabajo porque, o sea, estás viendo lo que está pasando y dices, chihuahua, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué puedes hacer tú? Nada. Nada. Uh -huh. Así que otro no tenga esa necesidad de querer, de querer hacer por sí mismo. Porque la conciencia es la que te lleva a liberar lo que, lo que estés pasando. Sí, sobre todo llega, creo que ese punto en donde ya sientes demasiada, eh, ¿cómo decirlo? Como incomodidad, porque creo que la incomodidad es lo que te lleva a buscar algo, ¿no? A buscar a ver por qué estoy viviendo esto, por qué se repite en este tipo de parejas. Eh, ¿Por qué no se me da el éxito? ¿Por qué no puedo lograr o consolidar algo en, es, en, en cuestión material? ¿no? Porque como estamos hablando de papá, pues tiene que eh, mucho que ver esa, esa parte sí. de cómo lo vivió. Por ejemplo, eh, personas que gastan excesivamente, ¿tiene que ver con papá? Mira, no necesariamente. Por eso necesito ver... O sea, si, alguien, si tú llegas a mi consulta y me dices, todo el dinero que me da, lo gano, se me va como agua, lo gasto, es, uh -huh. lo reparto, o sea, estoy dándole a fulanito, sultanito, manganito. Bueno, en primeras en general, yo le puedo decir, este, ¿cuál es la historia de tu familia de, en cuestiones de dinero? O sea, estoy hablando del clan, ¿cuál es la historia de tu familia donde había mucho dinero? y se fue el dinero, o no se repartió, ¿sí? Por ejemplo, porque esa es una historia transgeneracional, no tengo derecho a tener dinero. Puede ser porque hubo robos, porque no se repartió tal y como era, y se repartió desequilibradamente, porque se malgastó, porque se jugó, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Digo, pero la historia la tengo que escuchar de la persona. Oye, fíjate que me pasa esto. O hay algo bien importante que nos enseñó mi maestro Salomón Sela. Traigo una deuda emocional con el dinero y yo pago con dinero. Por eso siempre estoy ayudando a todo mundo y no puedo decir que no. Uh -huh. que, o, haz de cuenta como si las personas supieran que yo tengo dinero, me gané la lotería o así. Y vienes, oye, me prestas, no sé qué. Oye, fíjate que me pasó esto y, tú... y vas y apoyas a la familia. Tú solo vas. Sí. ¿Por qué? Porque tienes una deuda emocional. Hay una historia transgeneracional que te puede estar afectando para que tú no tengas el derecho a utilizar ese dinero para tus proyectos, para tus necesidades, para tus cosas que deseas y que ni siquiera te permites tener para ti o hacer sí llegan o sea, los imprevistos no por ejemplo así, sí sí no tenía este, esto y de repente se descompuso el coche casi hay que así. repararlo completo y exacto <risa> se empiezan a descomponer todos los aparatos eléctricos que tienen que ver con papá sí no es casualidad que suceda este que qué cosas se te descomponen sí no es casualidad es ¿Qué una... cosas se descomponen cuando anda uno mal con papá? Y, y todos, les... los todos, todos los eléctricos. Todos los eléctricos. Uh -huh. Todos los eléctricos. Si es el boiler hay también ira, por ejemplo. Uh -huh. okay. Porque hay, fue hay calor, hay fuego. Si uh -huh. es por ejemplo en los climas, los climas tienen que ver con eh, cuál es la relación fría que tengo. Porque ya no te dio frío, ya no te dio fresco. O ya no te veo calor, dependiendo de la temporada que se te descomponga. Sí. Hay, hay, un, hay una persona que yo sigo que tiene un libro que se llama Mensajes Fractales. Se los recomiendo mucho. Ok. Para ser consciente del por qué no te va bien. O que lo que te pasa, sí, que, que conocer para qué te pasa. Qué estás proyectando tú en las cosas de la casa, en tu carro. Eh, qué pasa, qué se descompone. Entonces, esa es una manera... Rápido de acceder para que tomes, empieces a tomar conciencia. Mira, y aquí por aquí nos están haciendo una pregunta, dice, ¿y sí. si son luces de la casa? Las luces, pues tiene que ver con lo eléctrico, pero es más bien, además, no encuentro la luz, hacia dónde ir, cómo seguir, qué hacer, o sea, todo, todo es un reflejo tuyo, pero te digo, yo tendría que escuchar a la persona para asegurarme si es eso. Eh me aseguro okay. que tiene que ver con eso Rosy, pásanos tus datos para que las personas eh, puedan contactar y puedan trabajar contigo pues temas que yo creo que ahorita ya, ya les empezaron a, a mover y ya se pusieron a pensar a ver ya sé. Ya sé. Mira, yo estoy en Facebook como Rosy Rodríguez este, Ros Rosalia Rodríguez, perdón no tengo nada así de descodificación, pero sí tengo una, una, una, una página que se llama Biosico genealogía, ¿Sí? okay. este, ahí me pueden seguir, casi no escribo ahí pero cualquiera de las dos páginas ahí pongo de todo y mi celular es 811-244-9692, podemos tener sesión eh, por videollamada o por Zoom ¿verdad? o como, como la tengamos, como nos podamos comunicar, podemos hacer una, una cita presencial Importante para la cita, tener su árbol genealógico, hasta, hasta los bisabuelos, nombres completos, fechas de nacimiento y fechas de fallecimiento. ¿Por qué? Porque la mayor, casi todo motivo de consulta se encuentra el origen en el árbol genealógico. Uh -huh. Memoria. Vuelvo a repetir mi número telefónico. Por favor. 811 244 9692 Por favor, me pueden enviar un mensaje al WhatsApp para poder entenderlos. Muy bien y de cualquier manera voy a poner en esta publicación tu número ya terminando esta, esta sesión y voy a tratar de a ver si te puede etiquetar en, en Facebook y para las personas que nos ven en un futuro en YouTube entren a la cajita de descripciones, ahí voy a dejar sus datos de, de Rosy para que ustedes puedan tener una sesión con ella que la verdad eh, son tan mágicas y tan reveladoras. Las eh, sesiones con Rosy te, te va eh, trayendo toda esa información y, aparte, la manera tan amorosa, tan conectada que ella tiene para poder dar estas sesiones es, es otro rollo, la verdad. Y mira quién lo hizo, ¿verdad? que, sí. que, que apoya demasiado a la gente. Y bueno, por, por experiencia, este yo también he tenido consulta contigo y es maravilloso también. Gracias, Rosy, gracias. Algo y que, que quiero con... y si, si Sí, sí, síguenos contando. Tú síguenos contando. Aquí nos tienes Mira. a todos atentos y así. <ríe> y bueno, si que... tienen alguna pregunta por acá, por favor, háganlo saber, porque perdón, eh, yo creo que no, nos metimos tanto en el tema que ya nos saludé a todos, porque aquí veo muchos mandando saludos para ti también, Patricia, gracias. Beatriz, Crisanta, Pati Córdoba, Nancy, Marmar. Este, dice aquí que está llegando tarde, pero aquí está compartiendo. Este, María Can Castilla, saludos a Lupita, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar, Lourdes, aquí ya todos estaban saludándonos. A ver, ahora sí, este, Rosy, cuéntanos. No claro. quiero dejar pasar esto porque creo que es muy liberador en el caso que hablamos, que hablábamos de cuando nacemos y papá se enamora de la hija vamos a decirlo así, por ser mujer entonces aquí ocurre algo que Salomón Selam mi maestro lo ha lo, le llama complejo de Blancanieves ok si ¿Sí sabemos la historia de Blancanieves sí, sí, sí, sí, sí ok lo que pasa ahí en complejo de Blancanieves es que puede suceder que entra una competencia de la mamá con la hija. ¿Por qué? Porque para el papá, una hija eh, eh, se desborda en ella también como papá, como mamá con el hijo varón, ¿sí? Pero específicamente tenemos el complejo de Blancanieves, que nos puede afectar mucho en cuestiones de pareja, ¿sí? Entonces, mamá entra en una competencia con la hija, todo inconsciente, ¿de acuerdo? Y entonces, empieza a, a cuando no está papá, a desvalorizar a la hija, a autoexigirle, a decirle tú me no estás bien, significó sí, sí inconscientemente, porque, porque papá deja de ser lo que era en, en, en actitudes hacia mamá, porque se desborda hacia la hija. Sí. Entonces, todo lo hacen inconscientemente, porque para, la, para el papá, para mi papá, esa hija representa a alguien inconscientemente, o la madre o la abuela que lo crió, etcétera, etcétera. Por eso se desequilibra esa energía, ¿sí? Entonces, y así pasa de la, de la mamá con el hijo varón. Y aquí el síndrome de Blancanieves lo que ocurre es que, pues, mi madre ya no es la madre, ya no siento el cariño hacia ella, ya no hay esa, ese amor y voy a andar buscando siempre a mi madre, Siempre la necesidad de que me dé lo que no me daba porque pues mi papá me veía a mí en lugar de a ella. ¿sí? Y también eso me va a provocar no tener buenas relaciones, andar buscando, incluso ahora sí, me alío con mamá y nunca es suficiente porque no salgo adelante, no tengo abundancia, iba una cosa con la otra. ¿Sí me explico? Abundancia económica. Entonces, y sucede la que le llamamos la castración. Sí, okay. por esa circunstancia. Eh, los síntomas de Blanca Nieves es una desvalorización en la persona, mujer, desprecio, desacrédito, porque eso todo lo transmite mamá, es ser sumisa y falta de confianza. Entonces, okay. hay que trabajar completamente eso. Y entonces... Eh, hay una mamá hacia mí sin que me exprese el amor porque eh, mi esposo me quitó el amor, ya no me lo dio a mí. Uh -huh. Hay que solucionarlo. Sí, eh, y es bien curioso, me alío con mamá porque pues no me da el amor y yo estoy necesidad del cariño de mi mamá, que ya no me puede dar por las circunstancias y se genera el síndrome, no, el complejo de Blancanieves, y, e incluso el síndrome de Estocolmo. Okay. El síndrome de Estocolmo sí, es, sí es Ahí estoy, aunque me esté martirizando, aunque esté, estoy, este, y, y soy fiel a ella. Y sí, me... es, es el, el, de cuando hay secuestradores y La terminan amando al secuestrador. Exactamente. Sí. Ajá. Yo no lo quería dejar de pasar, ¿por porque, porque también tiene que ver con el amor de, de papá y, y cómo mi papá me puede llevar hacia el éxito y hacia, hacia ir a ganar, ser una buena proveedora. Otra cosa, si nosotros no nos ponemos en nuestro lugar como hija de recibir de nuestros padres y cambiamos el lugar por darle a mi madre lo que mi padre no le dio, me convierto en mi padre y estoy fuera de lugar. Cuando cambio ese lugar, entonces, yo ya cambio toda mi estructura en cuanto a energía del dar y recibir. Y, y ahí hay, ahí hay una, una… hace cuenta como si la mesa estuviera coja, ¿verdad? no tuviera una pata. Y cambio o sea, ese equilibrio energético del dar y el recibir hasta que no tome conciencia y yo tome el papel de hija. Y, y, y aunque, aunque ellos estén fallecidos, empezar a tomar de ellos y reconocer lo que me dieron. Ese es un punto importante porque de pronto sienten que ya se detiene eh, no. la situación de sanación, de conexiones y cómo voy a poder sanar la relación con mi papá si mi papá falleció hace 20, 30 años o, este, o ya, no, ya no está y entonces cómo lo voy a poder hacer. Entonces, no, la ¿sabes? energía ahí está, uh -huh. la emoción, las emociones que yo viví en relación con eso, yo las traigo. Así es. Y otro que es eh, que me gustaría también que, que se dijera aquí es aunque en apariencia papá y mamá se llevaran bien y para los hijos nunca peleaban frente a los hijos, ¿no? Este parecía una relación así como de telenovela, ellos, ellos también y todo, pero ¿qué tal cuando se encerraban? Casi, casi este se decían hasta lo que no y, y, y demás y ¿Cómo afecta a una niña o un niño esa situación? Aunque en apariencia tú veías que todo era perfecto. Es el niño también siente. Haz de cuenta que las partículas que se soltaban de agresión, de no te quiero, de no hay amor, de todo eso, las partículas te caen y las traes. Somos una esponjita. ¿Por qué? Porque ese comportamiento que se ha encerrado tiene una vibración. Y la vibración, como los radios y como las, en, en, en, en, el internet, se va en ondas, ¿verdad? Entonces nos llega como quiera, aunque no hayamos visto. No sé por qué, pero no se me dan esas cosas. No soy feliz en, en, como adulto. Ahí están todavía. y Entonces hay que trabajar con el inconsciente, porque si sí lo traes ahí como carpeta solucionada. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? eh, algo más. Que... Ah, y entonces también hay un orden y una jerarquía también les recomiendo ver o leer de, los, de las constelaciones familiares, familiares el orden del amor. Y el orden del amor es recibir de los padres. Si yo cambio el papel y me convierto en el padre o en la madre de mi papá o de mi mamá, estoy fuera de lugar. Si yo como hijo mayor empiezo a ser el padre de mis hermanos, proveyéndolos y todo, estoy fuera de lugar porque dejo de ser yo, dejo de existir y pierdo el lugar y pierdo la oportunidad de que lo que tengo para la vida de ser individuo, de ser pareja, de ser esposo, de tener hijos. sí es esta parte de decir cómo puedes tener una pareja si ese lugar ya está ocupado. Exacto. Está ocupado con mamá, está ocupado con papá, o sea, no hay manera de que tú puedas tener una pareja porque ahí ya ese lugar inconscientemente ya lo está ocupando alguien. Y hay personas que se casan y todo. Y, tiene, y son proveedores buenos, todo, pero se, y, y, y como quiera siguen, su núcleo principal es la familia anterior, la familia donde provienen. Sí, sí es como esta parte que dicen, no se ha cortado el, el cordón umbilical, y, y a lo mejor hasta son hombres que proveen a las dos. Pero hay gente, hay, hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que lo que ganan, que lo que tienen… Es todo para sus papás, aunque estén casados. Ahí están fuera de un lugar porque te voy a decir, el dar y el recibir, el dar siempre es de arriba hacia abajo. Y el recibir es de abajo hacia arriba. Uh -huh. Es decir, papás dan a hijos. Hijos dan a los hijos de ellos. Lo que tú des como hijo hacia arriba, se lo dejas de dar a tus hijos. wow Ajá. Lo que sea, amor, dinero, tiempo. Ok. Porque hay casos en los que se muere el papá y el, y el hijo va y deja a la mujer y va y se queda con la mamá a vivir. Sí. Sí. Uh -huh. Hay parejas que tienen su familia y siempre es, van a ver primero a su mamá todos los días, el hombre, y se le da el dinero a la otra persona y acá siempre están, no tienen casa, o lo que sea, verdad, algo, algo vital. El hombre como función arcaica debe ponerle la cueva a la mujer. Es una función arcaica. Eso no nadie nos lo va a quitar, ahí está. Cuando no sucede así, es cuando se desequilibra. Ok, sí, ya, pues ya. esas mujeres que dicen, ya le puse todo, <ríe> le puse la mesa completa, yo le puse el departamento, el coche, este, es más, él iba a trabajar el cuidado a los niños. Bueno, aquí hay algo que tiene que ver con la manera como funciona desde el cerebro. Si el hombre es zurdo, si hay un hombre zurdo, va a funcionar como si fuera una mujer, va a dedicarse a la casa o va a trabajar desde la casa. Uh -huh. La mujer diestra va a trabajar desde la casa o va a, va a encargarse de, de organizar lo que es la casa. Pero si una mujer es zurda, va a salir al exterior a tener éxito, como si fuera un hombre. Wow. Ajá. Entonces, por eso, cuando es una terapia de pareja, tienes que ver también la lateralidad de cómo funciona para que ellos entiendan si es desde aquí, entonces ya negocian, si sí, es el cerebro, negocian. Si no es así, pues es cuestión por una memoria o una, un modelo de, de pareja que traen o una reparación de una pareja ancestral. Y bueno, se, pues se acomodan y ya, ya pueden poner una negociación entre ellos, pero haciéndolo conscientemente, porque eso tarde que temprano afecta. Y bueno, aquí dice, es como un, se me ocurre esta parte, ¿tiene que ver, por ejemplo, los lados en donde se duerma la pareja izquierda-derecha? Eh, todo influye, ¿sí? Todo influye. Si tú miras, mira, el lado correcto, vamos a decirlo así, es de cómo emana la energía de uno a otro, ¿sí? Como pareja. Tú debes de estar al lado del corazón como mujer, del corazón del hombre. Uh -huh van caminando así, es porque así emanan sus campos electromagnéticos, verdad que emanan desde el centro de nuestro corazón se juntan de esa manera a un lado del otro. entonces en la cama es pues, la manera en que estás dispuesta también y tienes que ver el orden de la, del cuarto y dónde está la puerta según el Feng Shui porque también ahí interfiere que si el hombre es el protector tiene que estar al lado de la puerta aunque no estén acomodados al lado del corazón Ah, ok. Sí, porque es el que protege. Mm -hmm, qué interesante. Ya muy nos hicieron muy... varias preguntas por acá. A ver, déjame ver si sí. puedo acá sí. checar alguna que dice. Ah, dice, y si no tengo fechas, qué, ¿qué sucede, por ejemplo, para tu sesión, Rosy? Mira, las fechas son importantes porque accedemos más rápido. A darnos cuenta de quién trae la información. Uh -huh. son importantes Y a mí me gusta estar con las fechas porque, porque le digo a la persona, mira esto por aquí y me empiezan a hablar de la historia de esa persona. Más si no las tienen, bueno, accedemos a otras herramientas. Pero no, por eso no van a buscar. Es lo único que, no, que a mí no me gusta cuando la persona, ay, es que no, mi abuelito ya se murió ¿Y eso qué? Hay maneras de acceder a la información. ¿Cómo? Los, las actas de nacimiento, las actas de defunción, sí, toda la, toda la papelería. El internet ahorita nos sirve de mucho, ¿de acuerdo? Accedemos a la información que está en, eh, como almacenada ya, ¿verdad? Porque hay, hay información almacenada desde 1880, vamos a decir, 80 al menos en México, ¿sí? Al menos de que el lugar donde vivía el abuelito, el bisabuelo se haya quemado y esa, esa información no se haya transcrito, ¿sí? Entonces, hay dos páginas donde pueden acceder a la información y también preguntarle a los familiares. ¿sí? Es www.familysearch.com y www.ancestry.com. ¿sí? Okay. Ahí pueden acceder a la información, pero lo primero es preguntarle a la familia. Sí, seguro, no falta quien tenga por ahí información que sea no, no, caso. Suelto, Margarita, porque, ay, no es que la familia de mi papá nunca vamos y que hay pleitos. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es abrir esos esas situaciones? Entonces, que porque mi tía no quiere decir nada, porque mi abuelita no dice nada. Ok, está bien, pero tú ya preguntaste. Sí. ¿Sí? Y eso abre, sí. abre cosas. Y mujeres que cortaron la comunicación con el clan familiar de papá, o sea, por completo, eh, lo, lo sacaron de ahí y ya se fueron a formar su familia, pero nunca frecuentaban a la familia del papá y solamente se iban para el lado de mamá y, y papá se les olvidó por completo. Sí, ¿por qué? Porque hay un resentimiento o hay una historia familiar de memoria más ancestral que está sucediendo así, que, que está afectando y que sucediera así para que papá y mamá no estuvieran juntos. Y se va y se va desequilibrando toda esa energía como debe ir bajando bien, ¿verdad? Por eso hay que, hay que acceder a nuestra historia familiar y cómo nos está afectando. Sí. No, porque no me dijeron, mientras menos sepas, y mientras menos hayan platicado de la historia familiar, están más fuertes los asuntos que hay de historia ahí que nos están afectando. Muchos secretos, mientras menos no, se secretos. sepa, hay no. más todavía. Sí, muchos, exacto. A ver, voy a buscar por acá algunas preguntas. Eh, dice Monix, dice, hola, una pregunta. ¿Y el hecho de que le gustes o atraigas a una persona mayor hombre, será porque mi papá era mayor a mi mamá? Porque a mí me ha pasado así que generalmente atraigo hombres más grandes. Más chicos sí me han buscado hombres, pero eh, son más mayores en su... Sí, pues es, siempre se relaciona con estoy buscando a alguien que me proteja. Porque un papá muy, una pareja muy madura, ¿qué es lo que no puede hacer en determinado momento? Eh, pues que la cuide, ¿no? Que la proteja. Bueno, eh, más bien, estoy buscando la protección. Ajá. Pero sí. no la reproducción. Ah, ¿Sí? ajá. Sí, entonces, ¿por qué? Porque estoy, algo que no dije, en incesto simbólico con mi padre. Es otro concepto que manejamos en, en la terapia. Uh -huh. si esto, pues, O busco una persona mayor, sigo buscando a mi padre. Porque ese es el motivo, ¿verdad? Sigo buscando a mi padre o al abuelo que me crió, etcétera. Siempre una persona mayor. Sí, el, el tema de, de abandono eh, sale ¿Sí? ahí, ¿no? A la sí, superficie. Sí, sí, claro, sí. Digo, y como quiera, la historia la tiene la persona, ¿sí? Sí, claro. Más hay una raz un razón inconsciente. Sí, ay, mira, por acá ya nos hicieron favor de poner tus datos. Eh, ay, gracias. Rosario Rodríguez Rivera, el contacto más 52 para los que estén fuera del país, más 52 811 24 49 692. Para ahí, para que lo tengan en cuenta. Dice Beatriz, aquí ya nos comenta, dice, eso me pasó, me supongo que fue cuando estábamos hablando del tema de Blancanieves, dice, en mí y mi mamá se enojaba. Sí, eh, dice Ana María, este dice a mí me sucede que cuando tengo dinero extra, algo que se ofrece para gastarlo se descompone o algo pasa hasta que me preocupa en ocasiones tener dinero extra. Ya sé. y es mejor no tenerlo que acabo pues como quiera, lo voy a ocupar para lo que no quiero, ¿verdad? Sí, y es finalmente esa deuda sí, emocional es deuda. de la que estamos hablando. Sí, y eh, no, nada más la deuda es económica, también es amorosa, también es amorosa. Dice aquí Betty, dice lo siento, dice yo no estoy de acuerdo con que los hijos no ayuden a los padres. Se dice hijo que ayuda a sus padres, son llenos de bendiciones. Había que ver la historia, sí, de la persona que está diciendo. Yo tampoco digo, no, por eso no voy a ayudar a mis padres. No voy a dejar de dar más lo que yo quiero amorosamente, ¿sí? Yo le di a mi mamá, yo le aporté económicamente, ¿sí? Cuando no trabajaba, era de alguna manera apoyada por mi esposo, ¿sí? Sí. No voy a quitarme, o sea, no voy a romper totalmente la energía del dar más a mis descendientes. Sí, sí, es, es una manera de hacerlo, pero con conciencia y equilibrio. Sí. O sea, no es al punto de desbordarte y dar hasta lo que no tienes y entonces ahí sí quedas en deuda con tus siguientes generaciones, ¿no? Por ejemplo, el de que eh, o le daba, le compraba los zapatos al hijo o le daba a mis papás, este... No, nada más estoy hablando de dar dinero. Ajá. Es tiempo, amor, dinero, cuidado, porque ¿a poco no hay historias en las que este, alguien de la familia, uno de los hijos, una de las hijas, siempre está con los papás apoyándolos en la enfermedad. Sí. Sí. Eh, en su familia. Ajá. Bueno, ahí de sí, Enrique Cordera, yo escuché el hijo del síndrome bastón, ¿no? O sea, lo hicieron para cuidar a los papás. Exacto. Sí, sí, sí. Y hay muchos síndromes, sí. Este, el hijo bastón, pero porque ya fue designado así desde que, desde que nació por mamá, inconscientemente. Estoy de acuerdo con esta chica que dice que no está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sin dejar de darle a los tuyos. Y te digo, no nada más es dinero, cuidado, es cuidados y tiempo. Sí, y, y, pasa, en y pasa a menudo en, en, no sé, en familias mexicanas, que es lo que yo he visto, Mucho. es sí. eh, hijas que se quedan a cuidar a los papás eh, y, y a ella le toca y los demás hermanos van, se olvidan, hacen su vida eh, y la hermana es la que se encarga de todo y la hermana no hace vida, no se casa, Exacto. no tiene hijos, no, sí. no pasa nada con ella, se dedica solamente a cuidar a los papás. Y, y eso es porque hay ahí un proyecto sentido, porque puede haber memorias que le están afectando, reparando a, a mujeres que tuvieron muchos hijos y que ahora no quiere. Pero aquí la cuestión es, ¿soy consciente ahora qué voy a hacer? Ok, ok. Hablar con todos los hermanos, ¿saben qué? Ya no voy a cuidar al 100% a mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? Si no explico, o sea, no se trata de no cuidarlo. Se trata de decir qué puedo, qué no puedo. Y tú sí que puedes, porque todos somos hijos de los mismos padres. Y hacer un equilibrio de energía con todos los hermanos. Así es. No, Así es, es hablar y solucionar. Porque yo puedo, el objetivo de mi vida es, o el objetivo de la vida es venir a vivirla, ser feliz, plena y, y, y, y, y armoniosa. ¿Cuándo no es así? Cuando hay cosas que no me dejan, no me dejan. No tengo la prevención adecuada, no tengo la pareja a mi lado, porque soy biológicamente, soy mujer y puedo reproducirme. Entonces, para reproducirme, puedo tener una pareja a mi lado, o puedo tener una pareja. ¿Qué me hace que evite...? Esa función biológica mía, pues historias, ¿verdad? Así es. Hay que equilibrar. Sí, y mira, por acá nos están diciendo, ¿y qué pasa si tengo parcialmente las fechas y no tengo los nombres? Con un nombre, ok. Si tiene las fechas, con eso tenemos y ya relacionamos tu fecha con la de la persona. Ok. Si no, eh, no importa. Mira, a veces no tengo nada de los bisabuelos. Yo le digo a la persona, busca no, pues ya busqué y no hubo. Y se meten a Ancestry y checan y no tienen más que el nombre. Y a veces ni el nombre. Como quiera trabajamos. Más es importante, ¿sí? Si tú vienes con esa información. Y va saliendo, ¿eh? O sea, va yo, yo lo he visto. Eh, la verdad es que eh, de varias veces que he trabajado con Rosy, eh, al terminar, habla la tía lejana no sé qué y empieza a salir información y empiezan a darnos información que yo ya no estaba buscando pero salen mis ancestros ahí en, en ayuda de ayúdame ya que andas en estos temas y empiezan a salir las personas las conexiones las, eh, historias. las historias yo logré una foto de, de un bisabuelo que yo dije wow o sea, ahí por ahí se presentó qué bonito ahí eh, salió la, la conexión y este y es, es muy bonito el poder eh, simplemente pedir no eh, cuando ya estás en esa sintonía, poco a poco van surgiendo las personas, las situaciones que te van contando. Fíjate, en una ocasión consulté a alguien y le digo, ¿sabes qué? Hay memorias de abuso y violación. Y dijo, pues que yo sepa no. Total que así quedó. Yo no le dije quién porque en realidad a veces la información nomás es una memoria, una historia de, de violación así en general, más a veces digo, no, pues tal, no, no, no sale así. Y entonces después en la siguiente sesión, o me mandó a decir, ¿sabes qué? Mi mamá dijo que fue abusada y ella no sabía. Guau, wow, ahí y se destapó. Porque, y tenía, sí, porque ella dijo, ¿sabes qué, mami? Me salió platicando con su mamá que en el clan hay memorias de abuso. No pues ella y algunas conocidas de ella de la misma familia habían sido abusadas por un tío o algo así. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, se destapó. Pero... Había... Sí. ¿Sí? Sí, ya sea que te llegue la información este, a través de un, de un familiar o alguien que se te presenta, que digo que no es casualidad, una amiga, un amigo y te empieza a platicar cosas y tú dices, ay, siento feo y ¿por qué estoy sintiendo feo? Pues esa también es tu historia y te llega a la información. Claro, por supuesto. Sí. Eh, por acá nos dicen, mi hija ha padecido últimamente de una esguince y contracturas de la espalda baja y media así los, todas los, las cuestiones este, de huesos que pasan en los ligamentos tendones, huesos son del presente son uh -huh. como en el caso del esguince, no voy en la dirección adecuada, quiero ir yo para un lado pero me, el, el, es porque no voy hacia donde yo quiero y se me tuerce porque me tienden o me obligan o, o tengo que ir hacia otro lado uh -huh. tiene que ver con alguna persona, de la misma persona, con alguna persona que está relacionada con ella. Una pareja, un hermano, una hermana, este, un compañero de trabajo, etcétera, que no me deja avanzar hacia donde yo quiero. Ok. Mira, por acá no, no, no, no. Adriana Ananis dice que tiene cita contigo. Eh... Sí. <risa> sí, tiene cita, pero hasta las cuatro. Sí, ya está contenta por tener cita contigo okay. Okay. A al tita nos vemos Adriana Ya anda saludando por acá eh, okay. Pues sí, esas son las, las informaciones de, de papá Por ejemplo, papás que son súper estrictos con las hijas Que en esta situación machista de no dejarlas salir Que casi casi no quiera que estudian eh, Que las mantienen así como que ellas son las que se dedican a la, a la casa y demás y les dicen no, yo no quiero que tú estudies, yo quiero que te quedes en casa. ¿Cuál es la afectación ahí? Mira son creencias que vienen bajando de generación en generación hasta que se rompe o la rompe alguien de las mujeres ¿verdad? que habitan esa familia la creencia es la mujer tiene una función, el hombre tiene una función el hombre es el que manda, la mujer es la que obedece, son creencias Aparte de esta situación este, electric, de Electra, con ellas. Pero la, lo más fuerte así es, eh, dependiendo de la familia, si alguien no ha roto con eso, ¿sí? este, es cuestión de, de creencias. Así tiene que ser la mujer. Yo soy la autoridad, que es una de las funciones del padre, ¿sí? y tú me tienes que obedecer, etc. Pero es por, por cuestiones de autoridad y de creencias. Ajá. Uh -huh. O cambia el padre o cambia la hija. Ok. Sí. Okay. Bueno. Y había que transformar esas creencias. Sí, no, sí, totalmente. Ya ya es este ya cuestión de, de ir eh, trabajando también eh, padres, ¿no? De, sí, exacto. Ajá. Que casi, bueno. casi se le salen del corral, yo creo. <risa> y una vez tuve un caso en el que, este, no exactamente de que, bueno, sí, era transgeneracional. Esta chica no podía estar en pareja este, y, y hago una constelación y la meto al árbol, eh, a la posición de su abuela materna y empieza a sentir que ¿por qué? porque empieza a decir ¿por qué lo mataste? El abuelo, el bisabuelo de ella mató al novio de la abuela y entonces ah. ella no tengo derecho a tener a mi pareja Ajá. ¿por qué? entonces la meto en la posición de ese, de, ese, de ese papá de la abuela y me dices que tú me tenías que cuidar. ¿Quién me iba a cuidar si tu mamá ya había fallecido? Oh. Hasta dónde ella era, era la bisnieta. Ajá, sí y seguía por ahí. ajá uh -huh. Afectando las situaciones. La abuela, como quiera se casó, ¿verdad? Uh -huh. No, ella, la bisnieta no estuviera aquí, pero este, estaba afectada en ese aspecto. De no haberse casado con el amor de su vida, porque tampoco, no, para el para el bisabuelo era un pelele. El, el no. Sí, sí, sí, sí. Ese tema de, de amores de, de la vida y que no se consolidan también esto. afecta bastante. Así es, Margarita. Ay, ok. La verdad es que a mí me encanta, yo puedo hablar todo el día de esto. <risa> yo también. <risa> Así es. Bueno, pues ahora sí que ya llegamos al final. Sí. agradezco de verdad en el alma que, que hayas compartido tu compartir tu sabiduría tu luz eh, sé que muchos se, eh, se quedaron súper picados este con, con todos estos temas eh, esperemos que poderte traer eh, para la siguiente y, claro. y poder seguir ahí buscando más temas eh, que ellos que, que todos todos son bien interesantes y, y bien profundos y uh -huh. bueno pues ahí seguiremos eh, Hablándote e invitándote para que vengas a platicar un ratito con nosotros. Claro eh, sí. Dice, a ver, eh, dice última, ah, bueno aquí nos dicen otra cosa de temas de huesos y dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza ya, ya nos lo más o menos hablamos de que temas de cabeza tiene que ver con la cabeza de la familia, ¿no? Con el jefe también. Con el jefe, ahí está. Con el, el esposo que es muy autoritario. Ajá, ahí está Mar Mar, que, que para que puedas eh, ahí trabajar. Eh, dice que si das algún ni de 8 a dice que si tienes algún curso disponible en línea. En línea todavía no, ya que habíamos pensado en eso, sí. ni de Ochoa es mi hija, ya me está comprometida. <risa> bueno, este, sí quiero hacer uno, sobre todo el transgeneracional y sí para que tengan todas esas... Sí, sí lo voy a hacer, ahora sí ya. Sí lo tengo un poquito así de cosas al, a, la, a la tecnología, pues soy de las, de las antiguas, este, de las ideas antiguas, este, me gusta más presencial. ¿Por qué? Porque me gusta estar viendo el movimiento corporal de las personas, su aspecto emocional en la cara, etc. Su, su lo que dijo, lo que no dijo, sí. Y, y, y por internet, es, no ves eso, eso no lo ves. Ajá. Bueno, tienes que ponerle especificaciones así súper puntuales en cuestión de, de, a ver, tienen que poner la cámara, tienen que poner esto para que... Sí, y que sean poquitas personas para estarlas viendo todas al mismo tiempo. Sí, que sea un grupo sí. reducido para que sí, puedas sí, sí. tener oportunidad y de abordar todos los temas. El objetivo es que la persona tome conciencia sí, de qué es lo que trae para que por conciencia este, avancen en su vida de lo que se dé cuenta en el curso Así es, así eh. es. Bueno Rosy pues muchísimas gracias de verdad eh, este tema para mí es maravilloso y la verdad es que la manera en que tú lo haces es hermosa bueno. Bueno, Gracias, y, gracias. Eh, Dice por acá también este, Anel que también quiere curso en línea ah. Claro que <ríe> Ya por acá Muy te bien, estamos amiga. echando porras por favor <ríe> Muy bien. Ahí les mandaré la invitación. Dice, dice eh, Nide Ochoa, dice, muchos eh, formaremos, me están eh, me están preguntando, dice, este en comprometernos en eso. Ah, claro que sí, vas a ver que sí. Pronto. Okay. Bueno, bueno, pues ya está. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, Rosario, que estés muy bien y nos despedimos ya eh, de todos. Si quieres decir algo más, ahí está. Bueno, lo importante es el, el querer, ¿sí? Salir de donde estás que no te deja vivir tu vida. Así con es. y con conocimiento para empezar. Ya está. Ahí dejamos esto de esa manera. Perfecto. Muchísimas gracias a todos también por estar y sigan compartiendo este programa. Nos vemos el jueves para mensajes de oráculo. Hasta luego. Bye, hasta bye. Hasta luego. Gracias.